Y a, y a, y a Anoche bebí demasiado bien, No me acuerdo quizá ayer Pensé que puedes verlo yeah. o no te pasa conmigo Como era en el intento yeah. Yeah. Anoche me vi demasiado yeah. No me acuerdo quizá ayer yeah. yeah. Con ella estuve bailando yeah.